El título no parece que no se parece, pero sí es pero sí es el mismo que sucede que lo, lo compacté. En lugar de hablar de Embley, de Embley, de y todas las, las variantes de Lermi que se les ocurra, eh, lo cambié por este más rápido de entornos diversos. ¿sí? Que al final de cuentas eso es. O sea, eh, hablamos de, de gestión, de gestar y gestionar el aprendizaje, pero cómo esto se da como en entornos muy... en entornos diferentes y cómo se combinan y todas las maneras que hay de combinar o sea, todas las misturas y mezclas combinaciones y vibraciones y revolturas que se hacen entre los diferentes variantes en los modos, en los modos de aprender eh, para, para esto uno de los aspectos que consideramos si la, la presentación se queda aquí para que luego empezamos que les da por anotar y luego ya se concentre uno menos en la plática. Voy a tratar de ser así como más, más rápido para darle más tiempo a las preguntas y las respuestas. Porque eso de estar oyendo hablar una persona tanto rato como que enfada, ¿sí? suele ser muy aburrido. Así que voy a tratar así como de que sea más rápido. Eh, hay, hay algunos conceptos eh, que son como muy obvios, muy evidentes, pero que se olvidan. Entonces, yo creo que el tener así como unos acuerdos conceptuales, o sea, el entender todos, cuando oímos la misma palabra, entender más o menos lo mismo, o sea, este proceso de codificar y codificar, porque luego es muy, muy, muy, muy confuso. Eh, eh, el, el, el, yo hablaría así como de do, dos o tres conceptos eh, que, que no habría que perder de vista. Digo, son cuestiones muy obvias, cuando se las digo así, sí, pues claro, así es, pero es de tan novio lo olvidamos. Por ejemplo, eh, a, a veces confundimos la escuela con la educación. Y, y, y desde ahí había que empezar para entender todas estas variantes educativas. Que nos quede claro que la educación es mucho más que las escuelas, que cientos de miles de años antes que aparecieran las escuelas, la educación ya existía y que va a ser, lo más probable es que desaparezcan las escuelas, pero la educación va a seguir existiendo. O sea, la las escuelas son, son, son un producto histórico-cultural que aparecen en un momento determinado, según algunos hace 5.000, 4.000, 3.000 años, según a lo que le llaman escuela, o las universidades hace como 1.000 años en la edad media, también según a lo que les llame su universidad, porque ahorita ya también, en el siglo XXI, a cualquier cosa le llaman universidad también, o sea, cualquier persona ahí le pone sillas a su cochera y después una licenciatura y ya le llaman universidad. Entonces, como que esto habría que tenerlo muy claro. Otra es de que la, las escuelas solamente, así como históricamente solamente ocupan un espacio, un momento de la historia, también en nuestras vidas... Eh, suele ser solamente un, un momento de nuestras vidas. Y la educación no, la educación no es permanente, desde que se nace hasta que se muere, que se está aprendiendo a morir, pero la educación es siempre está en todos los momentos y todos los espacios de nuestra vida. En cambio en las escuelas solamente estamos en algunos momentos y en algunos lugares. Ahora, si nosotros lo vemos así como desde un punto de vista demográfico, ahorita mexicanos metidos en las escuelas, y decir ahorita quién sabe, porque uno puede estar... A ver si hay lo de pinta o no sé, pero por lo menos por los números que maneja la secretaría, hay cerca de 30 millones de mexicanos en las escuelas. Pero habemos 110 millones de mexicanos, es decir que hay 80 millones que no están en las escuelas, o no, algunos nunca estuvieron en las escuelas, otros nunca van a estar. Bueno, esto digo, es como muy obvio, a veces le digo, bueno, esto ni lo debiera de decir. Pero luego, como es muy fácil confundir... Bueno, en México hasta, hasta a una secretaría que tenemos de escuela le llamamos Secretaría de Educación, o sea, ya desde ahí vemos así como, como, el, como, como un mal enfoque, ¿no? Y a unas gentes que se dedican más o menos a que los muchachos entren a las escuelas y, y salgan a tiempo, lo llaman Secretaría de Educación, cuando no se preocupa, esta secretaría para nada, de, de los procesos así integrales y globales de la sociedad mexicana. Digo, estaba por demás decirlo, pero hay que decirlo. Ahora, para esta plática, eh, yo veía como tres, tres cuestiones claves. ¿sí? Yo ojalá tengamos pues, en cuenta estas preguntas para luego que haya tiempo de diálogo. Una, dice: ¿por qué y para qué la homogenización y la diversificación? Esta es la clave del tema que vamos a ver. O sea, las escuelas, desde que surgen como tales, lo que tienden es a homogeneizar, o sea, de todo el conocimiento que tiene la humanidad y sus modos y espacios para aprender y para enseñar, se, ocurre, se les ocurre en cada grupo social que, el, que la educación hay que sistematizarla y que debe haber lugares especiales, tiempos especiales, solamente unos contenidos que son legitimados y que esos Contenidos deben de ser aprendidos y enseñados de cierta manera en ciertos tiempos en ciertos lugares y deben de ser acreditados legitimados como los buenos y certificados. Entonces todo lo que la, lo que no entra en ese paquete no forma parte de la educación institucionalizada y hay una tendencia a eso. Por eso esos exámenes que hay gente que cree mucho en esos que, que si lo enlaces que si pisa, o sea todos esos que si los exámenes de ceneval porque lo que buscan es homogenizar. O sea, que todo mundo, todo su sector, aprenda lo mismo al mismo tiempo, de la misma manera, y que además lo exprese igual. O sea, si no hay creatividad, eso no les importa. Lo que importa es que lo que, lo que, se, re, lo que se diga en esos exámenes sea exactamente lo que quieren que se diga los que tienen el poder de controlar los sistemas educativos. Eso es la homogenización. Ahora, la diversificación es toda la gente que, que no encaja en esos sistemas, entonces busca hacer diferente. Entonces, nosotros vemos la historia de la, de, las, de la educación que le llamaríamos no aúlica, o sea, la que no se encierra en salones y en tiempos especiales, lo que ha buscado es que eso sea diferente, que se diversifique. O sea, que no solo puedan participar la gente que quieren entrar en esos procesos de estandarización y sección, sino que personas que tienen situaciones diferentes. Por eso luego surgen desde el siglo XIX las escuelas nocturnas para los que no pueden ir de día, las escuelas de adultos para los que se les fue el tiempo, las escuelas de artes y oficios para quienes quien quieren aprender un trabajo en corto tiempo y en su lugar de trabajo. Y ya cuando van surgiendo tecnologías, surge el cine y empiezan a, a filmar clases y a repetirlas y luego el radio, y luego la televisión. O sea, cada tecnología, y como va avanzando, va viendo como nuevas opciones para los que no pueden entrar en esos procesos de modernización. Ahora, esta... Bueno, aquí en la pasada se movió este Bueno, dentro de este, dentro de este proceso eh, tenemos la, algunas cuestiones y que, que hay que entenderlas muy bien en este sentido. Por ejemplo, cuando se habla de, de homogenización y diversificación, hay que tener claro... Ahorita este, el, el, el doctor Echeverría algo trató este tema, y es muy importante. Es distinguir qué es, qué es lo que se pretende homogenizar o diversificar. Porque esto se confunde mucho. Una son, si son los procesos formativos o las circunstancias en que suceden. ¿Sí? Por ejemplo, en este proceso que vimos ahorita, eh, quedaba, eh, quedaba como muy evidente que una cosa es la circunstancia en que está sucediendo y otra cosa es el proceso educativo esencial. Por ejemplo, lo, lo esencial en un proceso educativo es la relación entre las personas que se educan juntas. Unos aprendiendo y otros ayudando a aprender. Pero al final de cuentas, todos aprendiendo. Eso es, eso es esencial. Otra, otra cuestión que es esencial es la relación con el conocimiento. O sea, como yo espero que el conocimiento llegue a mí, yo busco el conocimiento, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Lo memorizo y lo regreso en un examen y me quedo sin nada? ¿O tomo ese conocimiento, lo analizo, lo critico, lo recreo? Y, y formo un conocimiento nuevo, bien sea por procesos cognitivos de interiorización yo mismo, o porque al contrastarlo y socializarlo con los demás, hago una construcción de nuevo conocimiento. Eso es lo esencial. ¿sí? También es esencial la manera como yo manifiesto lo aprendido. Ahora, esos procesos educativos que son los esenciales suceden en diferentes circunstancias. Pero una cuestión es que sucedan en un aula, en, en un tiempo determinado, en un lugar determinado, con una sola manera de aprender, con una sola manera de enseñar, con una sola manera de manifestar lo aprendido. O sea, esas son las circunstancias. O sea, las circunstancias generalmente son los tiempos, los espacios y el entorno y, y, y el contexto institucional. O sea, cómo la institución organiza y administra esos procesos. Pero los procesos pueden ser los mismos. Algunas veces, cuando hablamos de innovación, lo que estamos haciendo es cambiar los elementos circunstanciales. El mismo profesor Echeverría lo decía. O sea, en esta, es un profesor tradicional. Lo mismo que él está haciendo desde San Sebastián es lo que se hacía en el siglo XIV desde la Universidad de Salamanca. ¿Sí? Los exámenes profesionales que hacemos actualmente con unos sinodales y otro sujeto ahí temblando, esperando las preguntas, es lo mismo que se hacían los exámenes profesionales de la edad media. O sea, esos son los procesos esenciales. Ahora, si en lugar de hacerlo en la Catedral de Salamanca, ahora se hace en un sistema de videoconferencia, o se hace con un curso en línea, con una gran sofisticación tecnológica, lo que cambiamos es el contexto, son los elementos, es donde sucede, pero no lo otro, o sea, no los procesos esenciales. Entonces, cuando hablamos de innovación, es que es cuando cambiamos los procesos educativos esenciales, y habría que ver cómo estos elementos que cambio, están incidiendo en el cambio del proceso, o sea, el cambio de las circunstancias, el cambio de la tecnología, ¿influye en el cambio de los procesos educativos esenciales? Entonces, cuando hablamos de diferentes variantes, que hablamos, por ejemplo, de, con el anglicismo de e-learning, ¿no? o sea, como el aprendizaje móvil, el hecho, de te, el hecho de que tengamos, por ejemplo, esto que llaman ahora como smartphone o un teléfono inteligente, el hecho de que me acompañe a todas partes y que a través de esta tecnología yo puedo tener acceso a un proceso de aprendizaje institucional donde quiera que esté, a eso le podemos llamar aprendizaje móvil, o M-Learning, como dicen en inglés. Ahora, eso, ¿en qué medida está afectando, influyendo en mis modos de aprender y la calidad de lo que aprendo? Eso es lo que debo de ver. No si. No si ahora, en lugar de, de, de, de estar esperando al profesor en el pizarrón, ahora puedo ver la pizarra electrónica aquí. ¿Sí? Eso es otra cosa. Hay que ver si, si el proceso esencial se modifica. Otro de los aspectos en este sentido es. Ah, perdón, me contaban las otras. También cuando hablamos, por ejemplo, de e de, de learning, o sea, del aprendizaje ubicuo, que al final de cuentas es lo mismo. Más que el learning habla de que se mueve y, y el aprendizaje ubicuo hablamos de que estamos en, en, podemos estar en diferentes lugares, pero al final de cuentas es lo mismo. Podemos estar en diferentes lugares porque nos estamos moviendo, pero esos diferentes lugares pueden ser fijos. O sea, no es lo mismo moverse, pues que estar en diferentes lugares, pero una cosa implica otra. Por ejemplo, lo, lo multiubico puede ser, que yo aquí puedo acceder con mi teléfono a algo y tal vez cuando esté en el hotel también, pero el, el, lo del movimiento, lo de aprendizaje móvil que significa entre la universidad y el hotel y mi casa, no se corte la, el proceso. O sea, no es lo mismo estar en diferentes partes, pues, que, que poder estar aprendiendo el movimiento. Ahora, y en estas situaciones, pues, ¿qué sentido tiene las tecnologías de la tecnología, información y la comunicación? O sea, las tecnologías de la información y la comunicación sí me ayudan a estas variantes, a poder aprender en diferentes tiempos, en diferentes espacios de diferentes modos, a acceder a la información del conocimiento de manera más fácil, de manera más libre, y también poder compartir los conocimientos o construir conocimientos nuevos de manera más flexible, con mayor movilidad y flexibilidad, podríamos decir. Pero, ¿hasta qué punto estas tecnologías están siendo aprovechadas para ese proceso? ¿Sí? Bueno, entonces, este, este esquema... Estoy haciendo así como una, como una idea general del proceso. Uno es tener claros estos referentes conceptuales. ¿sí? Por ejemplo, entender que una cosa es la educación, así libre, espontánea, como se da y se ha dado mientras la humanidad ha sido considerada como tal. Y otra, estos intentos de institucionalizar la educación a través de diferentes sistemas, que en México podría ser, es un sistema escolar, áulico básicamente. Pero eso no quiere decir que sea el único. O sea, cada país puede tener un sistema diferente. Otros son los referentes este, contextuales. O sea, qué experiencias conocemos y, o hemos vivido en diferentes contextos. O sea, como que eso tenerlo claro. O sea, y, y no olvidar que esta relación entre lo conceptual y lo contextual o sea, las palabras no significan lo mismo en diferente lugar y en diferente tiempo. Por eso es muy importante tener claro como los dos referentes. Eh, vamos, por, va, este, por ejemplo, hablar de la palabra de la misma palabra cambio. El, yo me acuerdo que en los años 70 y 60, una persona que hablaba de cambio, era seguro que lo agarraban y lo metían a la cárcel. ¿sí? Porque cambio significa, o sea, es una palabra peligrosa. A las personas que torturaban, casi siempre se les decían, ¿sigues queriendo el cambio? O sea, después de un momento de tortura. Y ahorita cualquiera habla de cambio, porque ya la palabra cambió. Perdió <risa> sentido. Era como cuando la gente hablaba de revolución el, el, el, a principios del siglo. Pero luego hablaron tanto de revolución en México durante 70 años, que ya no, no tiene como sentido la palabra, ¿no? y ahorita ya el eh, que eh, se dice como... Eh, se dice que pertenece a un partido revolucionario, pues ya más bien se va como conservador O sea, no es así como el mismo revolucionario de, de los tiempos de los Lores Magón Bueno, también en, en cuestiones educativas, también los conceptos cambian. Pero tenemos mucho la manía de tomar conceptos externos y, a, y querer entender lo nuestro. Por ejemplo, el concepto de educación abierta. Cuando surge en el mundo... Era porque, por ejemplo, en China, la universidad abierta significaba que cualquier persona mayor de edad podía entrar a la universidad, o sea, sin antecedentes, sin lo mismo que en la Open University, o lo mismo que en Estados Unidos cuando una persona tiene 18 años, que para poder entrar ya a estudios medios no requiere los papeles previos, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, en México no hay educación abierta, porque vayas a lo que vayas te piden casi desde el certificado de preescolar, ¿no? O sea, en cambio en México le llamamos abierta a la flexibilización administrativa, a que te puedes inscribir en cualquier tiempo, a que puedes presentar tus exámenes de acuerdo a un calendario y tienes esa opción. O sea, en México lo abierto significa más bien la flexibilización de la administración de los procesos escolares. Mientras que en otros países lo abierto significa que cualquier persona puede ingresar a las instituciones educativas. Aunque sean sistemas, como el caso de España, Inglaterra, que tienen un calendario rígido. Aquí en México educación abierta no significa calendario rígido, significa calendario flexible. Y en otros países significa calendario rígido, pero con entrada abierta, con entrada libre. Y Por eso a veces uno se explica a ver, por qué se llama Universidad Nacional Abierta de Venezuela. Y ya cuando conoce a su sistema, no tiene nada de abierto. En cambio, en Costa Rica se llama Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y los sistemas son los mismos. Pero el nombre no tiene nada que ver con la manera como en que lo operan. Ahora, ese es un problema aquí mismo en México. En Educación a Distancia, algunos al, le llaman al, al, al que sigue siendo docente en línea, uno le llama al tutor, otro profesor, otro es instructor, otro le llamando profesor. Bueno, le ponen un montón de nombres. Pero, o sea, es una gran confusión conceptual. La misma ley general de educación habla de educación escolarizada, no escolarizada y mixta. Y ahí en mixta nadie sabe qué es eso. Y todo el mundo mete ahí lo que no sabe qué es. O sea, si tiene un curso presencial y de repente pone uno o dos cursos en línea, ya dice que es mixta. O si tiene un sistema en línea y luego hay necesidad de una clase presencial, ya le pone en mixta. Pero hay... Miles de maneras de hacer mis, este tipo de misturas. ¿Sí? Bueno, esto me detengo un poquito más en lo conceptual porque yo no quiero que la gente se estanque en lo conceptual. O sea, yo creo que lo que cada institución debe hacer es hacer como acuerdos conceptuales. O sea, no tratar de implantar conceptos extranjeros sin ningún análisis crítico y nada más ponerlos ahí porque esa es la moda porque luego resulta que no ayudan a esas ni para ni como explicación teórica, ni como fundamento de una propuesta. Nada más en México les llaman mixto, les voy a mencionar como cinco, pero hay miles, ¿sí? Por ejemplo, uno le llama mixto a que en la misma carrera unos meses van a clase y otros meses son en línea. Otro le llama mixto a poner unos cursos en línea y otros cursos presenciales. Otros le llaman mixto a que el mismo curso tiene unas sesiones mixtas y otras sesiones presenciales. Luego otros le llaman mixto a darle la oportunidad a que el estudiante tome la opción. Este curso lo tomas en línea o, o, o, o lo tomas presencial. Bueno, y, con, y, de, y desde lo extremadamente áulico que es... Todos, a este mismo grupo, con este mismo profesor, estos mismos contenidos en este mismo lugar, en esta misma hora, o sea, como que la razón náulica extrema y la libertad absoluta de las libres trayectorias curriculares, la libre opción por la docencia, o sea, que el estudiante decida si necesita profesor en ese curso o no, que él necesita cómo va a recorrer el, el currículo, que él establezca los modos de evaluación, o sea, entre lo extremadamente abierto, y entre lo extremo, el, el extremo de la virtualidad donde sea 100% virtual desde la inscripción hasta la recepción del título se pueden dar miles de variantes según las combinaciones que les podamos dar ahora, aquí yo lo que siempre recomiendo es que no tratemos del hadu, ah, esto es vender leerlo o esto es educación distinta. entonces así lo vamos a hacer es, eso es tan absurdo como que si hubiera un libro que dijera este es el modo de hacer la ensalada, ¿sí? Y que trajera un solo modo de hacer una ensalada. Imagínense, no servirá para nada. O sea, en cambio, si una persona tiene los ingredientes básicos y la creatividad para hacer toda esa combinación de aceites, verduras, frutas, sabores, salados, azules, no sé, todo lo que se puede hacer, y su creatividad le permite... Hacer la ensalada más sabrosa y más nutritiva y más apropiada para cada ocasión. En educación debería ser así. O sea, más que pelearnos, andar bien, por qué modalidad, es como que olvidarnos de ponerles nombres, a partir de principios educativos básicos y que para cada situación pudiera haber como una solución educativa idónea. O sea,. Lo, lo, lo, yo por pues, muchas veces me he opuesto que hay una normatividad para la educación a distancia, porque tú ya la estás cerrando y estás diciendo que la educación mixta son 50% o 20% 40% o 60% de sesiones presenciales y tantas no, o sea tú no puedes de antemano predeterminar cuáles van a ser las situaciones propicias de aprendizaje para cada momento bueno, entonces como que resumiendo, estos, estos, con base en todos estos referentes, no perder entonces de vista esto que una cosa son los procesos formativos y otra cosa son las, son las circunstancias en que sucede Y en esas circunstancias se dan muchos tipos de mediaciones. Así como hay un aprendizaje directo de la relación nuestra con la realidad, es que en la sociedad generalmente aprendemos a través de, de medios. Unos son... Los mismos, las mismas mediaciones personales que las mediaciones personales pueden ser tanto profesionales como eventuales, por ejemplo la mediación de la madre y el padre cuando el niño aprende a hablar cuando aprende sus primeros pasos ¿sí? cuando aprende a cruzar una calle o sea, siempre hay una mediación personal, pero también hay las mediaciones personales profesionales que eso también suele confundirse o sea, se supone que quien enseña o ayuda a aprender en una universidad es un profesional de la docencia. Pero a veces no sucede. Sucede que también es un enseñador eventual, ¿sí? que, que de repente le atina a un modo de, de, de ayudar a aprender. Pero sí, otras son las mediaciones organizacionales. O sea, porque cuando tú aprendes libremente, libremente accedes al conocimiento y lo incorporas. Sin embargo, cuando tú aprendes de una organización, esta organización ya te decidió qué vas a aprender, cómo vas a aprender y, qué, y cómo te va a evaluar y cómo te va a acreditar lo aprendido. O las, las, las mediaciones tecnológicas. Y las mediaciones tecnológicas no solo son las de información y comunicación. ¿sí? Generalmente, en, eh, eh, por ejemplo, en una escuela de agricultura... Un tractor que armen y desarmen es una, también es un medio tecnológico. O un telescopio, un microscopio. O sea, hay muchos, muchos, muchos eh, aparatos tecnológicos que sirven como medios para aprender. Pero hablando ya de lo que nosotros nos concentramos en cuestión de mediaciones personales, nos referiríamos a la docencia. En cuestión de mediaciones organizacionales a la gestión del currículum. Y en cuestión de mediaciones tecnológicas a las tecnologías de la información y la comunicación, que inciden, a final de cuentas, en un espacio, en un tiempo y en un modo de aprender. Ahora, los ámbitos de la gestión, ya retomando lo anterior y de este esquema, entonces los podríamos ubicar en estas tres situaciones. Unas son los ámbitos, podríamos llamar las circunstancias, porque ahí habíamos dicho, sí, los tiempos, los espacios y el contexto de la organización, o sea, porque no todas las universidades tienen una organización propicia, o sea, no son las mismas circunstancias. Les voy a poner un ejemplo. El, hay, hay universidades que, si tienen varias facultades, para pasar de una facultad a otra, a veces es más difícil que pasar de una universidad a otra. O sea, que no tienen una organización propicia para, los, para, para la movilidad ni para la flexibilidad. O, por ejemplo, si, si la misma institución tiene educación media superior, preparatoria, licenciaturas y posgrados, cada que pasa de nivel, vuelven a pedir sus documento. O, sea, o que si, o si se tomó en una carrera en contabilidad, en con un curso que se llamaba Fiscal 1, y eran puras matemáticas y, y era el mismo curso de ingeniería, pero como tiene diferente nombre, no se les revalida. O sea, el contexto es la manera como la institución organiza y gestiona el currículum. Esas son de las circunstancias fundamentales. Así como el control de los tiempos. El control de los tiempos tiene que ver con horarios, calendarios, edades y velocidades en el recorrido del currículum. Por ejemplo, si un estudiante dice, oye, pues este, este currículum ya me lo he hecho en un año. No. Lo mínimo que dice la ley son cuatro años. Ahí lo tienen el pobre aburrido hace cuatro años. Ahora, ahora a lo mejor otro necesita cinco, a lo mejor otro necesita seis. Pero a eso se refieren este, las, las circunstancias. O, o los o los lugares. Yo me acuerdo que... Bueno, estoy criticando a mi universidad. pero Una vez, el, eh, de, de un banco, Bancomer, nos pidieron unos cursos de nivelación para contadores. O sea, personas que ya están trabajando que ya casi saben más que un contador, pero no tienen el título. Hicimos un convenio. Pero el director de la facultad esa dijo que para que eso lo, lo se lograra tenía que haber un acuerdo donde el banco se declaraba un aula universitario Nunca se logró. O sea, porque él creía que solamente se puede aprender dentro de un aula universitaria. Y así, tonteras de esas, tienen que ver con estas de las circunstancias. O sea, lo, lo de los tiempos, los espacios y los modos organizacionales. Otro ámbito son los procesos. O sea, ¿qué estamos haciendo con los docentes? O sea, cuando hablamos nosotros de una diversificación de ambientes y diversificación de medios para aprender, una figura clave es la docencia. Pero la misma docencia, una gran decisión es ¿va a ser obligatoria o optativa? O sea, si un, profesor, si un estudiante decide, ¿este y dice, yo para este curso no necesito profesor, lo puedo aprender solo. El, o sea, depende si existe esa opción. Hay universidades donde sí existe esa opción. Ahora, otra cosa es la relación, este, eh, si se da la interacción estudiante con estudiante o estudiante con profesor, bueno, todos estos procesos y los modos de evaluación. Y las mediaciones, que son las que ya mencionamos hace un momento, que tienen que ver con los... ¿Sí? las mediaciones personales, organizacionales y tecnológicas ahora, esta situación ya con eh, retomando este asunto de, de, del aprendizaje en entornos diversos ¿sí? el aprendizaje móvil, el aprendizaje ubico o el aprendizaje en medios electrónicos o sea lo que en inglés suelen llamar e-learning m-learning, el, el, el, el el learning, y todos los learning todos los prefijos que se les puede poner eh, muchas veces tienen que ver con estos dos elementos. Y eh, aquí se que reflexionar cómo en su situación educativa se maneja. Perdón, esta relación entre espacio y tiempo. Eh, muchas veces los sistemas, las organizaciones, las instituciones, se preocupan mucho por esto y no por los procesos. Por ejemplo, la manera de controlar al personal docente. ¿Cuál es? Pues que llegue en ese tiempo que se le dijo, a ese lugar que se le dijo. Generalmente cuidan, la, la, la, así como la burocracia universitaria cuida cinco cosas. Que esos estudiantes, uno, ese profesor, dos, estén en ese lugar, tres, eh, el tiempo que, que se les dijo, de ocho a diez o lo que sea, ¿sí? y con ese programa. O sea... Si, si en el cuadrito que tienen los pros, que se encargan de la programación académica dice, ah, este curso estos profesores, estos estudiantes en este salón, a este, en este horario y si el cuadrito les cuadró ya se sienten felices, ¿no? generalmente ahí es donde se mueve y es lo que les preocupa a muchos que incluso quieren así como cuidar la calidad pero no cuidan los procesos por ejemplo, nosotros una crítica que nos hacían mucho al principio en la universidad virtual era eso la, la, la jefa de personal este, me decía, oye, pero ¿cómo vas a saber tú si ese profesor que le están pagando realmente estás enseñando? Y le digo, la misma seguridad que tienes tú de que ese profesor que se metió a las 9 salió a las 11 está enseñando. <risa> le digo, ¿Es ¿Cierto? ¿Sale? ¿Qué garantía tienes? Ahora, incluso cuando es en un curso en línea, nosotros sí tenemos posibilidades que no tiene la educación que el hecho de tener monitores especie como de supervisores invisibles que están bien es monitoreando si el profesor contesta a tiempo si revisa bien los trabajos de los estudiantes ¿sí? si está realmente revisando, o sea, hay manera de, de hacer esos registros de manera que con un profesor universitario quiere su carta de desempeño no, ni se discute, porque la misma plataforma ya arroja la calidad del desempeño del docente entonces, simplemente lo pasas al formato de la universidad. y en el... O sea, que hay más manera de, de estar supervisando la docencia en un ambiente virtual que en un, en un ambiente físico? En sentido, ¿no? Bueno, pues, volviendo a los entornos diversos y a las variantes. Generalmente, cuando hablamos de tiempos rígidos, hablamos de un horario exacto, de un calendario exacto, con tiempos que no se mueven, ¿sí? y de tiempos flexibles es qué tanta, según la modalidad qué tanta libertad va a tener el estudiante de mover sus tiempos, por ejemplo hay sistemas a distancia que son flexibles en los horarios, pero rígidos en los calendarios por ejemplo, porque dicen cada viernes antes de las doce de la noche debe estar esta entrega ¿Sí? pero tú eres libre de hacerlo de la una de la mañana hasta las doce de la noche o sea, es flexible. Uh -huh. y, la, y la docencia también es flexible, pero no el calendario. Uh -huh. Ahora, si, adem, si, si hacemos una mezcla, ya hablando de lo que también llamamos como blended learning, ¿sí? o sea, si hacemos ya una, algo combinado y si el, el estudiante le, se le dice, no, además va a ser abierto. Entonces, en un sistema abierto, además de flexibilizar horarios, se flexibilizan calendarios. Por ejemplo, la Universidad Pedagógica Nacional, cuando arrancó, era un calendario muy abierto. O sea, los estudiantes podían recorrer el currículo como quisieran, tomar los cursos que quisieran, presentar los exámenes cuando ellos decidieran según los calendarios de evaluación. O sea, ahí era una combinación de una modalidad a distancia con una modalidad abierta. O sea, la modalidad a distancia lo que hace es acercar a los que están lejanos. La, la, la modalidad abierta lo que hace es flexibilidad, le da flexibilidad a la administración académica. O sea, hace más flexibles los procesos académicos. Pero entonces, cuando hablamos de estos aprendizajes combinados, habría que ver qué vamos a combinar de los tiempos rígidos de la, de, la, de, la, de la obra escolarizada y de los tiempos flexibles de un sistema abierto. O sea, ¿hacia dónde vamos? Y lo mismo los espacios. O sea, la, eh, desde el sistema muy fijo de que el único espacio de aprendizaje es el aula, hasta cuál es también, por ejemplo, el lugar de trabajo, si en lugar de que las personas vengan, si la universidad va a hacer el servicio a los empleados de una empresa o, o a trabajadores del campo, entonces también es válido el otro espacio. O sea, como y, o, o, o, o ni siquiera saber en qué espacio está. O sea, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje 100% en línea, y de aprendizaje móvil y de aprendizaje ubicuo, entonces esto de los espacios pierde su sentido. Porque ni siquiera sabemos dónde está el estudiante. Puede estar en Australia, o puede estar en Cuernavaca, nosotros ni cuéntanos cuenta O sea, ahí se pierden los espacios. Como también pueden perderse los tiempos. Si un sistema, además de ser a distancia, es abierto, entonces tampoco importan los tiempos. Y Entonces, la, la, la apertura de un sistema se va notando es en la medida que nos importan menos las circunstancias en que se aprende y nos importan más los modos y los resultados de lo aprendido. Ahora, esto, cuando nosotros hablamos de sistemas así en una universidad, hay que tener en cuenta la sociedad. A la sociedad no le importa cómo aprendió, lo que importa es que el profesional universitario que regresó, tenga las competencias confiables para ayudarle a salir de la situación que se le está presentando, o sea médico, ingeniero, abogado, enfermera, trabajador social, o sea, profesor, lo que tenga, o sea, él, eso es lo que importa al final de cuentas, sus competencias profesionales, no las circunstancias en que fueron aprendidas. Ahora, en, en la cuestión de las, ya entrando ya lo esencial, lo que es la docencia. Sí, entonces o a sea, ese se salió. Siempre al cambiarlo de computador como que se mueve toda la vida. Bueno, la arreglo o, o entienden que está muy corta. Sí, no, sí. Bueno, hay que cambiar. Bueno, el, a, a la a la a la dos. Este este cuadrito está enfocado a las mediaciones para la educación institucionalizada. O sea, entendiendo por educación institucionalizada esta que está metida en las escuelas y las universidades, ¿sí? Ahora, se supone que lo fundamental de, las, de, de este sujeto que aprende, o sea, que hay dos aspectos fundamentales, ¿sí? El sujeto que aprende y la realidad que se aprende. Algunas veces es directo, pero generalmente hay una interacción. Si, si somos así como más idealistas, entonces pensamos que la realidad se construye desde el sujeto. ¿Sí? como pensaba Platón hace como 2.300 años. O sea, que es la realidad, es el sujeto el que construye la realidad, la percibe, la conceptualiza y la comparte. Pero si somos así como más partidarios como del materialismo histórico, diríamos lo contrario, que es la realidad la que impacta al sujeto y entonces esto hace que él aprenda, porque a la realidad se enfrenta. Pero si somos así como más dialécticos, y no le queremos a ninguno de estos dos, o a los dos, entonces vemos que es una relación entre las dos, que de repente la realidad que impacta, pero luego el sujeto también es capaz de interiorizar procesos y de hacer deducciones y conceptualizaciones, y con la realidad que construye, explicarse las nuevas realidades e inventar nuevas realidades deseables, pero entonces qué es una relación dialéctica entre la realidad y el sujeto. Ahora, si este aprendizaje se da entre la realidad y el sujeto, entonces, ¿para qué se necesita el profesor? Ahí es donde hablamos de las mediaciones. Entonces, los profesores, aquí cada quien ubíquese, hay profesores que lo que hacen es centrarse en la realidad que se aprende. Entonces hacen como yo ahorita, tratan de hacer un esquemita más o menos para explicar la realidad para que sea mejor entendida, ¿sí? Entonces llevan un diagrama, un mapa, eh, una figura ahí del, del aparato digestivo. Entonces lo que tratan es se enfocan en, la, en, en transformar la realidad, en adecuarla para que sea mejor aprendida. Y ahí se centra. Nosotros vemos, por ejemplo, cursos en línea, cursos preciosos con este enfoque. ¿Sí? Que hacen esquemas, mapas no, conceptuales, animaciones, simulaciones, pero todo centrado en la realidad que se aprende. En cambio hay otros profesores que se centran en el sujeto. dice la realidad no me la muevas, porque esa es compleja, difícil y nada de andársela dibujando bonito, porque esa no es la realidad. Lo que hay que hacer es que el sujeto, eso te diría más así como un enfoque piayetiano y sí más bien que, que la hay que ayudar a la persona a que él se conozca, sepa cómo aprende, y cómo puede mejorar sus modos de aprender. Y se olvida de la realidad, o sea, más bien prepara al sujeto para eso. En cambio hay otros que piensan en, en los dos y sus relaciones. Entonces, un docente que más bien piensa en propiciar un ambiente favorable al aprendizaje donde la realidad sea mejor aprendida y el sujeto tenga más herramientas intelectuales para aprender esa realidad. Cuando nosotros hablamos de entornos de aprendizaje, de ambientes de aprendizaje, sean náulicos o virtuales, en lo que debemos estar pensando es en, en, en propiciar ese ambiente favorable para que se aprenda y que sea adecuado al ambiente virtual o presencial. Y lo que va a decidir el ambiente no debe ser el profesor, debe ser la situación, lo que queremos que sea aprendido, y las condiciones en que vive y aprende el sujeto que va a aprender. Por ejemplo, un error muy grande en muchas instituciones educativas, por ejemplo, en la universidad sucedió, cuando estaban de moda las videoconferencias interactivas, les dio por comprar como 20 equipos de videoconferencia y lo pusieron en todas las facultades. Y ahí se llenaron de telarañas. Porque primero se pensó en la tecnología y después pensaron en, en, en que para qué servía. Hagan de cuenta que alguien compra un teléfono y después piensa, ¿a quién le podría hablar por el teléfono? Pero, pero así se ha desperdiciado mucho dinero en tecnología. Porque primero se piensa en la tecnología. Ahora, con este enfoque ya las variantes tecnológicas o las diferentes modalidades esas se piensan después primero hay que ver qué ambiente de aprendizaje necesitamos propiciar y dónde está esa gente dónde vive cómo aprende entonces ya decimos bueno, para estas personas que viven en la sierra podemos encarar un sistema de videoconferencia pero para alguien que está aquí a una cuadra de la universidad para que quiera videoconferencia no, pues es que se venga o bueno como que pensar mucho en esto antes de decidirlo. Entonces, si pensamos en las mediaciones, ¿qué tipo de mediación va a ser? Tanto de la cotidianidad que vive, como la de profesional profesional en la docencia, como las mediaciones tecnológicas que requiere, tanto físicas como virtuales. O sea, como que se piensa al final. Ahora, de acuerdo al entorno, entonces la gestión del aprendizaje es distinta. Y cuando hablamos de gestión del aprendizaje... Hay que pensar en la institución responsable de esa gestión y en el profesional responsable de apoyar el proceso de aprendizaje, que es el docente. O sea, como que estas dos figuras, la institución como tal y el docente como profesional del aprendizaje, deberían tomar en cuenta, por ejemplo, el entorno áulico Eso es lo más fácil del mundo. Me encierran a 40 muchachos y no se salen de 8 a 10 y me aguantan aunque no sirva para nada lo que estoy enseñando pero, ese, ese, ahí lo que se, pero también se requiere una habilidad de gestión o sea, un profesor debe de, de propiciar una situación de manera que el curso sea interesante que haya interacción entre los estudiantes por ejemplo esos profesores que todavía regañan a los muchachos porque practican uno con otro digo si, si está tan aburrida la clase pues que bueno que practiquen de otra cosa ¿no? Bueno, el entorno áurico, entonces el entorno áurico implica, en cuestión de gestión, implica gestionar tiempos, espacios, equipamiento, ¿sí? Y, la, y gestionar la docencia necesaria para ese ambiente. Y el docente, como tal, lo que requiere son habilidades, bueno, de trabajo en equipo, de entender la manera que aprenden los estudiantes, de cómo incidir en, en cómo propiciar un ambiente favorable, bueno, son específicos. Pero tiene la ventaja de que no se le van a mover de ese lugar y de esa hora. Pero tiene la desventaja de que tiene que trabajar en un ambiente muy limitado. En cambio, cuando hablamos de un espacio extraescolar, es cuando salimos del aula y de repente estamos en un centro de trabajo, o los muchachos de economía están abajo de un árbol, en una granja, o los muchachos de medicina andan ya en el anfiteatro, o en el hospital, o en el centro de salud, etc., o sea, ahí cambia el espacio, incluso al cambiar el espacio los tiempos se modifican, las relaciones también cambian, hay mucha más interacción cuando los estudiantes salen del aula y salen juntos a una excursión, a una visita, a un trabajo uh -huh. social, incluso el profesor es diferente. O sea, hay una relación más cercana con los estudiantes. O sea, el cambio, de ya con, con haberse salido del aula, las relaciones con el conocimiento y las relaciones entre los estudiantes se modifican. Ahora, cuando hablamos de entornos digitales, más se modifica. Aunque hay docentes hay instituciones en que se obstinan en que no cambien, y a veces diseñan un curso en línea más rígido que si estuvieran de lado. Sí, porque desde 9 a 10 quiero que entregues esto, y a la noche a las 12 esto, y el jueves esto, y el viernes así, y tu trabajo debe tener este formato, y nada más debes de consultar esta fuente, y no se vale que entres acá. O sea, la tecnología, así como te puede ayudar a ser mejor docente, te puede ayudar a ser peor docente. O sea, las tecnologías solamente potencializan lo que humana y profesionalmente somos capaces de hacer. No nos van a hacer mejores. O sea, pueden potencializar nuestras habilidades como profes profesores, pero también potencializan nuestros errores y nuestra rigidez. O sea, el entorno virtual como tal no es mágico. Sí te propicia mejores situaciones. Cuando hablamos del de, de, de, de, de aprendizaje móvil, bueno, te facilita que ya no tienes que estar metido en la biblioteca. Ahora si traes un buen, un buen aparato, un buen dispositivo, pues puedes ver la biblioteca desde, desde tu teléfono, o en, o, en, o, en, o en tu netbook, o en tu laptop, o en el escritorio de tu casa, no sé. O sea, pero entonces saber cómo aprovechamos esa flexibilidad que nos dan las tecnologías, esa multiubicuidad y todas esas posibilidades de mezcla para que los procesos de aprendizaje, o sea, la relación entre estudiantes, la relación, o sea, que ya no solo me relaciono con mis, con mis compañeros de grupo, sino que puedo ver, a ver, y los agrónomos, y los médicos, y los economistas, y los abogados de Nigeria, ¿qué hacen? Y se pueden hacer conexión, de relaciones, pero si la universidad conserva una, una, un una diseño curricular y la gestión curricular rígida, entonces el estudiante no se va a poder mover, de nada sirve llenar de tecnología la universidad, si la administración universitaria y la gestión curricular sigue siendo igual de rígida y obsoleta. O sea, deben, de irse, deben de irse adecuando para el aprovechamiento mejor de la tecnología. Ahora, cuando hablamos de situaciones híbridas, a mí me gusta más el nombre de híbridas porque me da mejor la idea. Por ejemplo, cuando hablamos de mezclas o combinaciones... Aunque eh, en química una, una, una combinación sí me da un producto diferente, ¿verdad? Pero si solamente revuelvo cosas, ¿sí? Entonces ahí siguen estando todos los elementos. Y a veces así se ve cuando alguien habla de modalidades mixtas o de blended learning o lo que sea. Eh, de todas maneras se, se nota que son como pedacera de diferentes variantes, pero que el proceso esencial no cambia. Cuando hablamos de situación híbrida es como cuando hablamos en agricultura de un nuevo producto. O sea, si hacemos una combinación de una variedad de maíz con otra variedad de maíz, entonces viene un, o un maíz diferente, que es diferente a los demás. Ahora, cuando nosotros hablamos, por lo menos cuando yo hablo de situaciones de aprendizaje híbridas es cuando resulta una situación nueva. O sea, que no es nada más una, un pegoteo, Así como de, de diferentes, que, que tomo esto poquito del ábrico y tomo esto poquito de, de una videoconferencia, y esto de un curso en línea, y esto de la biblioteca. Entonces, algo como una especie de muégano, así, donde le pego de todo, pero, pero no es algo esencialmente distinto. Cuando hablamos de situaciones híbridas, hablamos de que surgió un nuevo modo de aprender y de enseñar, con nuevas relaciones educativas, nuevos procesos formativos, nuevas relaciones con el conocimiento y con la realidad, con una nueva organización universitaria que propicia nuevas situaciones educativas. Entonces, si, si está surgiendo algo nuevo, hablamos de situaciones híbridas. Ahora, hay algunos autores que también hablan como de, de injertos, ¿sí? Ustedes pueden tener un, un árbol, un naranjo híbrido, ¿sí? Y aprovechan el tronco de ese naranjo para injertar una nueva variedad de naranja o toronja o lo que sea. Pero si ustedes, cuando crece el injerto o el pie original, de repente se fijan que se muere el injerto y, y sigue el otro. Si ¿Sí tienen árboles injertos en su casa? ¿Ya visto eso? Pero a veces sucede que se muere el original y, y que prosperó por el injerto. O hay gente que prefiere... ¿Sí? Yo en casa teniendo así quedaba unas ramas de naranjas y otras ramas de, de mandarinas. Ahora, en la educación es lo mismo, o sea, también a veces lo que hacemos son injertos. Pero a veces al hacer el injerto de un nuevo modelo educativo, a veces se muere el injerto, ya cuando esperamos, parece como que, florece, que como que el árbol reverdeció, pero era el mismo árbol viejo. ¿sí? Y ya el injerto se nos olvidó de que no. Aunque lo ideal sería que el original ya muriera. Y hubiera nuevo. Ahora, también es buena opción tener ramas de todo. Tiene una rama de torones, otra de limas, otra de ¿Sí? y otra de limones. Bueno, ya para ir terminando, eh, eh, las ventajas de esta hibridización. Yo me enfocaría en tres ventajas, que son muchas, y nos podemos hablar ahorita, pueden surgir muchas más. Una es la flexibilidad. O sea, ir terminando con... O sea, una flexibilidad en este sentido sería facilitar las circunstancias en que se dan los procesos educativos fortaleciendo la calidad de los procesos esenciales. No preocuparnos tanto de las formas, sino de los modos y de la esencia de un proceso, en un proceso de formación. La otra es la diversificación. O sea, yo en lo personal, aunque tengo como sabe cuántos años trabajando en la educación a distancia, yo no creo que la educación a distancia sea lo mejor. O sea, yo lo que creo es que la educación a distancia vino a aportar una variante que el sistema tradicional no tenía. Entonces, para mí, el valor de la educación a distancia es haber aportado a la diversificación. Pero pues ahorita en las sé, que ya logramos, es que estudiantes de educación a distancia tomen cursos en el presencial. Y estudiantes del curso presencial tomen cursos a distancia, incluso si entran a nuestra página www.udgvirtual.org.mx ahorita tengo un programa que se llama de innovación y flexibilidad curricular donde se invita a los estudiantes sean del sistema presencial o del que sea incluso estudiantes nuestros han ido a hacer un semestre entero a la UNAM o a otras universidades de manera presencial aunque la carrera sea a distancia entonces para mí el valor que tiene todo esto es ayudar a la diversificación y ayudar a que se abran las entendederas institucionales y de los funcionarios de las instituciones de que no hay para qué casarse con un solo modo de aprender y de enseñar cada proceso, cada contenido cada situación en que viven los estudiantes y sus modos de aprender merece una atención especial entonces por eso la, la diversificación lo otro es la optimización de los recursos por ejemplo eh, muchas de las técnicas, nosotros en la Universidad de Guadalajara solamente para el sistema de universidad virtual hemos, hemos creado como un 10% de tecnologías diferentes en un 90% estamos aprovechando la misma tecnología que ya está montada, o sea, la fibra óptica las señales inalámbricas, los servidores o sea, se, que, que de cualquier manera, si no existiéramos nosotros existieran los mismos aparatos y gastaran lo mismo en energía y lo mismo en licencias de todo es como, como, como cuando alguien aprovecha las noches para educación de adultos o los sábados para la gente que trabaja o que abre los domingos la, a la comunidad a la universidad. O sea, es tener lo mismo pero optimizarlo. Entonces, cuando hablamos de estos ambientes híbridos, también se presta para que aprovechemos al máximo. Por ejemplo, las computadoras. Ya vimos, o sea, cuando mucho te sirven año y medio o se acaban la licencia, o sea, hay que usarlas al máximo. Pero en un proyecto que tenemos también en Jalisco, que llamamos Centros Comunitarios en Línea, que es así como la comunidad nos presta un espacio, instalamos los computadores, conseguimos la conectividad, una condición es de que no apaguen el servicio de internet, ni sábados ni domingos, y que sea de acceso libre, así que si alguien va y se sienta a la banqueta a un lado de la escuela, pueda acceder a internet, o sea, el costo es el mismo, no, no hay para qué, o sea, es, llega la obsolescencia tan rápido a la tecnología que a mí se me hace un crimen desperdiciarlos, hay que usarlos al máximo, si se, si se acaba el aparato antes que la licencia, no importa, pero es, es mucho mejor utilizarlo así como la optimización. Ahora, yo terminaré así como con estos principios. Uno, en, en este sentido, o sea, en qué sí, si, independientemente de qué modalidad educativa utilicemos, que no hay que perder de vista. Una, los medios apropiados a condiciones de vida. De alguna manera, todo esto ya lo dije, pero es como rescatando y para el estudio. O sea, al pensar en la tecnología hay que ver. ¿Y dónde viven los estudiantes? ¿Qué condiciones tienen? ¿Tienen servicio de Internet? ¿Tienen electricidad? ¿Viven en la sierra? ¿Viven en la montaña? ¿Viven en el desierto? ¿Viven a la orilla del mar? O sea, ¿cuáles son las condiciones en que viven que les va a permitir acceder a estos servicios? Y sus modos de estudiar. O sea, cada quien tiene estilos distintos y modos y estilos de aprender entonces también el que se diversifiquen los medios ayuda a que cada quien, de acuerdo a su modo y a su estilo, pueda encontrar el medio adecuado y no que todo el mundo aprenda igual. O los exámenes, yo por ejemplo soy enemigo de los exámenes estandarizados. Para mí lo mejor es que los estudiantes demuestren lo aprendido a través de un formato libre, así que lo importante es el valor o sea, que están creando de nuevo a partir del curso y no que repita lo que el profesor sabía antes del curso. Y que a veces ni lo sabía, pero que estaba en los libros. ¿sí? Ahora, la otra es pertinencia con contenidos y procesos educativos. O sea, que lo que se está aprendiendo y lo que se va a aprender tenga sentido para la comunidad. A nosotros nos sucede mucho eso, de que vamos a una comunidad presentamos nuestra oferta fuerza educativa y la comunidad no le importa porque son cursos que, a, que algún universitario experto en diseño de se si le ocurrió que iba a ser bueno pero ya cuando la gente lo aprende no tiene mayor sentido. Entonces, esto es un aspecto muy importante. lo otro aprovechar fortalezas y superar limitantes de cada medio. O sea, no menospreciar ni lo, ni lo 100% áulico ni lo virtual. O sea, tan absurdo es creer que se puede aprovechar solamente en un aula, como absurdo es creer que se puede aprovechar totalmente en línea. O sea, yo creo que hay que aprovechar las fortalezas de cada variante y superar sus debilidades. En este sentido, hablamos de producir sinergias y crear y crear nuevas situaciones. ¿sí? Esta es una señora de un pueblo que se llama Tototlán, donde hacen yogur y las, las señoras cuando trabajan luego toman cursos de cómputo y aprenden a comercializar su producto y todo eso. Bueno, centrar la gestión, lo que vengo diciendo desde el principio, centrar la gestión en procesos esenciales y circunstancias propiciadoras. O sea, no basarse solo en las circunstancias y olvidarnos de los procesos, sino en las circunstancias, el equipamiento y todo eso y la manera en que lo propicia. Ahora, aquí nada más así como unas lecturas es que hay cientos, claro, sea, son las últimas que estaba leyendo. Una es este libro de Luz Adriana Osorio Gómez, se llama Interacción en Ambientes Híbridos de Aprendizaje que es a partir del aula, porque también lo híbrido a veces parte de lo virtual y lo incorporado. Este libro de Adriano Osorio, más bien parte de escuelas donde deciden incursionar en las biencidas. Este libro de Eva Fernández, este lo pueden encontrar en internet, se llama U-Learning, o sea, como aprendizaje ubico, que está en todos lados. U-Learning, el futuro está aquí, de Eva Fernández Gómez. El otro es un librito yo, que se llama Por una docencia significativa en entornos complejos que trata de cómo los profes tienen que andar moviendo. Además de que en su misma situación, el su curso está como en diferentes medios, luego a veces corren a una prepa en la noche, en la mañana eh, trabajan su curso en línea, a mediodía van y dan un curso a la universidad, al rato están dando una videoconferencia. Bueno, la idea de este texto es de que no hay que prepararnos como profesores para una sola situación cierta que siempre va a ser así sino que la idea del libro es hay que prepararnos para enfrentar situaciones diversas, complejas y cambiantes y ahí preocuparnos más bien por lo esencial para aprender en diferentes medios. Las otros son sitios de internet que también se me hacen interesantes para esto, por ejemplo, de Commonwealth Learning, es un sitio del, de la comunidad británica donde tiene toda una red así de, de habla anglosajona donde comparten cursos, programas, materiales. Yo creo que es el mejor ejemplo que yo conozco de una red de aprendizaje a nivel mundial y que ahí se ve el uso de todo lo mismo de repente vemos como una tribu africana está utilizando celulares como de a, de a 20 dólares para un proceso de, educativo como lo más sofisticado o sea, ese es, es sitio me gusta mucho la otra es una universidad peruana Uladés, que trabaja así como de manera integral lo, lo, que, es el, lo que ellos llaman Blender Learning en, en el caso de la Universidad de Guadalajara hay dos centros universitarios o sea, la Universidad de Guadalajara somos 16 entidades académicas. O sea, 14 centros universitarios. Esto es una universidad monstruosa, como con 210.000 estudiantes. Entonces, estamos organizados en 16 entidades académicas. Y de esos centros universitarios, pues, que están el norte, es en la zona huichola, ese trabaja ya con una modalidad así combinada. Y el, y el centro universitario de Valles, que está en la zona cañera y tequilera de Jalisco, también trabaja con una modalidad así, podríamos llamar de como... como mezclada, aquellos usan mucho el inglesismo de, de blended Learning yo lo uso para que me entienda, pero no me gusta el, concepto, el término este es un portal dedicado solamente al aprendizaje con dispositivos móviles, se llama Mobile Learning Portal y COSU también es un portal dedicado al aprendizaje así como en ambientes móviles bueno eso sería todo por mi parte, solo espero su participación, muchas gracias